para invitarlo a leer se presume culpable Ramiro Moreno es director de la policía expuesto bajo arresto por orden del Congreso de Seguridad que acumula más poder que el presidente de la República cuando el mandatario decide reaccionar su hermano, el influyente diputado Luis Ernesto Valdivieso es secuestrado como parte de un plan oscuro tras el cual se encuentra el poderoso gran jefe, con la vida de varios funcionarios y en juego la democracia que está a punto de sucumbir, hay que adoptar medidas extremas.